No, por si no te ha quedado claro. Y si no encontramos el nombre. Claro, exacto. Entonces no. Eh, sois dos. ¿Y ¿Y Irene, venida? ¿qué le pasa? No ha bueno. Eh, pues los objetivos parece que lo habéis puesto bien. Eh, objetivos motores tal de consecución intentar y llegar a la objetivos. Bueno. Parece que está más o menos bien. Y lo, eh, lo que ocurre es que aquí no sé por qué no habéis puesto flechas. En algunos no habéis puesto flechas y en otros. ¿Qué significa esa, esas señales aquí? que, es que Desplazamiento. Yo no Estos son desplazamientos. Estos son desplazamientos, pues no tienen flecha. Y no están pegados al jugador. La flecha o ponerla con curvo. No me salía, solamente me salía. Sí, sí, sale. Le tenéis que poner el extremo con flecha. Y sí sale. Buscar lo que sí sale. Y nada, está bien que hayáis hecho una cosa, que unos colores sean claros. Mejor que atendáis porque luego cuando corrijamos vuestros pósters, unos que sean claros y otros oscuros. Y que os pongáis, cuando hay ataque y defensa o lo que sea, unos en cuadradito y otros en círculo, en ¿vale? Pues venga, por lo demás está más o menos bien, pero cuando pongáis cosas como en el, el gasto energético alto o algo de esto, lo ¿Amtifical? podéis poner... Eh, en vez de utilizar esto así, estos cuadros, utilizar en los que nada más que hay uno aquí, todo lo demás, sí. y explicáis el por qué tiene ese tipo de gasto energético. los que están tres, poner esos mismos lobos aquí tres y ponerlos. Y esos lobos están mal porque están achatados. Cuando eso sale lento, si los ponéis bien. Venga, empezar. Bueno, pues el juego del 1, 2, 3, Puiti pues, de toda la vida, uno se la queda va diciendo de cara a la pared, dándole una espalda la espalda al otro, dice 1, 2, 3, pellet inglés. Mientras va diciendo eso tenéis que ir avanzando y cuando deje de cantar se gira y si estáis moviendo tenéis que volver a la posición en la que estéis. Ahora vamos a hacer una fase diferente que no es el, el tradicional y es con pelotas. Va a haber tres pelotas por cada grupo de personas. La clase se va a dividir por la mitad en dos grupos y va a haber tres pelotas por cada grupo. Y en lo que hay que hacer es llegar a las pelotas, y una vez habéis llegado a las pelotas, tenéis que pegaros la pata al balón con intención de darle al waiting si le dais ganáis y os la ponéis. O sea, pues, gana... Venga rápido que tenéis muy poco tiempo, venga, empezad rápido, rápido. Pues en el momento en el que le a las pelotas, ya podéis todos a la pelota que queráis. lo <risa> El material que no que que Sí, pero lo he puesto de Belén. Ya lo he puesto para que lo pueda hacer. En la ah, vale. Te, lo, lo, lo, lo, lo, lo sí è un...